Hola, hola, hola, hola. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Boris darmont Este es el programa Conversando Contigo. Y qué gusto poder salir al aire esta noche a través de Facebook Live. Nos puedes seguir y poder recomendar nuestra conversación de esta noche. Y por supuesto, contentos de poder compartir con cada uno de ustedes en este momento y poder conversar algunos temas que son relevantes para nuestra comunidad y por supuesto muchos de ustedes seguramente nos están siguiendo en el Facebook y pueden hacerlo estamos en vivo compata con sus amigos nuestra programación del día de hoy así que estamos muy contentos de salir en vivo con cada uno de ustedes y los pueden ver y nos pueden ver por supuesto en Facebook también puedes compartir esto en tus grupos y el tema de hoy es sumamente importante la influencia de la información en la decisión de los electores no sé si te has dado cuenta que eh, durante las elecciones pasan y suceden cosas increíbles, especialmente la información que se maneja durante todo el proceso de elecciones y la manera como los partidos políticos utilizan la prensa y por supuesto los medios para poder llegar a la comunidad con informaciones, muchas de ellas exageradamente falsas y sin duda la mayoría de la, de la, de la población como que cree un poco... Eh, lo que los partidos políticos ofrecen y dicen de manera tan, tan exagerada. Muy bien. ¿Qué es lo que realmente vamos a hablar el día de hoy? En primer lugar, vamos a, a, a defender un principio, que la información es clave para poder tener éxito en todas las cosas, incluso para tener buenas decisiones. Si tú no tienes una, una información adecuada o no tienes claridad respecto a las la información de la que tú quieres echar mano para poder tener una decisión correcta, sin duda vas a estar equivocado. Y una de las cosas que normalmente hacen los partidos políticos y también las instituciones que manejan el tema de la información o aquellos que trabajan eh, con los partidos políticos para llevar información a la comunidad es que justamente buscan información que la comunidad necesita escuchar. ¿Cómo se maneja realmente la información? Bueno, aquellos que hemos estudiado un poco el tema de la comunicación, eh, entendemos muy bien que eh, ser asertivos en el lenguaje, en la comunicación, es sumamente importante. Muchas personas en, en el manejo de la información toman temas específicos y se preguntan qué es lo que realmente a esta gente o a este público le gusta o le gustaría escuchar. Eh, tuve el privilegio de acompañar en muchas ocasiones a algunos eh, candidatos políticos y cuando les he preguntado a ellos cuál va a ser el tema de tu discurso en ese lugar. Ah, bueno, me he enterado que en esta comunidad ellos están esperando que el presidente o el candidato eh, les ofrezca algo referido a esto o a aquello. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Finalmente ni siquiera saben cómo, cómo van a cumplir aquella promesa, pero llegan al lugar e inmediatamente comienzan a ofrecer y a dar una cátedra de cómo se van a hacer las cosas y lo que la comunidad quiere escuchar, pues fin, finalmente escucha del candidato y el candidato finalmente manipula la información o las preferencias de tal modo que las personas finalmente son conducidas de alguna manera sobre cierta información que es agradable a sus oídos. No necesariamente esta información tiene base o fundamento, simplemente se maneja en el lenguaje del populorum, en el que dirán, en el, en el supuesto de las cosas. Por ejemplo, eh, llegué a un pueblo y le pregunté a un señor y le dije yo por quién usted va a votar y él me dijo voy a votar por fulano de tal y le pregunté por qué. Ah, porque es joven, habla bien, este, me cae muy bien, es una persona que la verdad que no tiene ningún problema de juicios y por esa razón yo voy a votar por él. Y por ahí al lado pregunté a un señor y el señor le dije, ¿qué piensa usted? Nada, ah, no, dice, por ese tipo no, porque ese tipo está lo cual o por aquí, que por ahí comenzó a sacar todos los trapitos feos acerca de esa persona referente a la información que él supuestamente había adquirido, tanto uno como el otro. Conociendo bien a los candidatos o a las personas que, a las cuales ellos referían, yo podía darme cuenta que las dos personas que estaban defendiendo o eh, diciendo que no iban a votar por uno o, o sí si iban a votar por otro, finalmente estaban manejando simplemente supuestos. Esos supuestos que pasan en la chismografía común popular de un lugar a otro, que se pasan de boca en boca, que simplemente lo único que hacen es dicen que, han dicho que, miren que fulano aquí. Por supuesto, para eso también eh, se maneja eh, cierto nivel de información que no necesariamente es bien intencionada, sino más bien mal intencionada. Y aquí tienen mucho que ver con los medios de difusión masiva, como los periódicos, la radio, la televisión. Muchas veces eh, no se entrevista a la persona indicada para hacerle preguntas específicas respecto a cierto comentario que se dice acerca de esa persona. Simplemente se lanza al aire alguna información y la gente que no tiene asidero de cómo analizar bien o, o no tiene el análisis adecuado para poder Decir esto es bueno, esto es aquello, esto es verdad, esto no es verdad. Sencillamente agarra la información en el aire y comienza a esa expresión que dicen que, dicen que. Lastimosamente ese dicen que no hace otra cosa más que confirmar que nuestra población maneja información que no es veraz. Maneja información que no necesariamente... Tiene asidero en las personas de quienes se hablan o quienes incluso hablan de esas personas. No es raro escuchar a una persona decir, no, ese de ahí dicen que tiene un juicio o lo van a meter a la cárcel o dicen que ha robado tal o dicen que ha sido presidente en tal lugar y ha hecho este tipo de cosas o dicen que tiene esta hija o que tiene esta señora o que comienza a manejar ese, ese, esa chismografía propia del populorum donde generalmente las cosas se dicen pero no se prueban nada. Generalmente esa es la manera como se maneja la información en esos, en ese mundo bajo del supuesto, del qué dirán, del que dicen qué, de, del que oye ya lo van a meter a la cárcel, o ya dice que esa persona está escondida, o dicen tal cosa. Generalmente ese tipo de información lo que hace es más confundir que realmente ayudar para poder tomar decisiones respecto de las elecciones. Analizando un poco lo que ha pasado en la última elección, en la que, en lo cual el señor Castillo ha sido elegido como presidente y la señora Keiko ha sido la que con él han peleado por el, el puesto a la presidencia de la república, hemos notado claramente que en, las, en los medios, en la, en la comunidad, se ha manejado información de supuestos que realmente han sido desastrosos y que finalmente terminamos en la incertidumbre con una población que vota sin saber para qué, por qué, por quién, y ni siquiera entendiendo cuál o cuán importante, cuánta influencia tiene su decisión de votar por uno u otro candidato. Otra de las cosas que normalmente sucede en, en el tiempo de las elecciones es el tema de las encuestas. Como muchos de nosotros escuchamos a los candidatos decir, oh, agradecido al Perú porque me da el primer lugar en las encuestas. Y por ahí le preguntan, oye, tú crees en las encuestas? Bueno, la verdad, las encuestas son manipuladas, pero son un referente más o menos de lo que la gente quiere decir o que la gente más o menos piensa. Por esa razón, de alguna manera, es bueno tomar en cuenta también las encuestas y por si acaso por allí sale alguna información, quién sabe, esa es la información que debemos manejar, porque esa es la cierta. Y le dan un porcentaje de error y otro porcentaje de veracidad. El manejo de las encuestas, generalmente las encuestadoras son pagadas por los partidos políticos para poder hacer las encuestas. Y si son pagadas por los partidos políticos, sin duda, algún partido político seguramente querrá ser este, finalmente favorecido. Y sin duda que tal vez no sea la encuestadora la que diga finalmente vamos a favorecer a este partido, pero sí las preguntas que se hacen tienen una intencionalidad para recibir una respuesta intencionada que favorezca a algún candidato o a algún grupo político. Por supuesto, cuando tú haces algunas preguntas ya relacionadas con fulano de tal y no mencionas a los otros, definitivamente en tus en, en tus conclusiones seguramente vas a encontrar algunas encuestas que finalmente dan ganador a fulano, a sutano o a mengar. No es raro pues, eh, encontrar en las últimas elecciones por ejemplo a un candidato que los primeros días de la carrera de, este, de, de, de las elecciones se encuentra en primer lugar a nivel nacional porque es joven, porque tiene capacidades nuevas, nunca estuvo metido en un, en un problema de juicios etcétera, etcétera, y luego de unas dos o tres o cuatro semanas comienza a aparecer un nuevo candidato que aparece a nivel nacional y da gracias porque la, el pueblo lo está apoyando y las grandes multitudes, etcétera, etcétera pero algo pasa, algo sucede que de un momento a otro hay un quiebre y comienzan a aparecer dos o tres candidatos como el que nosotros ya vimos en las elecciones pasadas que se van peleando el tercero, el segundo y el cuarto lugar. De tal modo que parece que van a ir hacia, la, hacia el final como posibles ganadores y la gente se emociona. Esa información que se saca a través de los medios, por supuesto, muchas de ellas muy manipuladas, algunas de ellas muy manipuladas, otras muy sinceras, no estoy diciendo que son falsas, sin embargo, esas tienen de algún modo una influencia tal en la población que, por ejemplo, me dijo un joven, yo no voy a votar por ese candidato, aunque es el mejor, porque no va a ganar. Mi voto se va a perder. ¿Para qué voy a votar por esa persona si finalmente mi voto se va a perder? Y si se pierde mi voto, ¿qué voy a hacer? Por gusto voy a ir a votar. Entonces, mejor voto por el que está en primer lugar. Miren el razonamiento de la población, ¿ah? ¿eh? Así razonan algunos, especialmente muchos jóvenes que no conocen todavía algunos temas relacionados a la política. Aquí quiero yo eh, conversar un poco respecto a eso, ¿qué impacto tiene la prensa en el direccionamiento del voto? Mis queridos amigos, este, yo creo que muchos de nosotros ya ah, después de estos cuarenta y tantos días de gobierno de este, de este señor que está ahora en la presidencia, eh, que sin duda deja mucho que desear respecto a su conocimiento y a su nivel de capacidad para poder estar en el cargo que, que él este, ocupa ahora. Creo que la mayoría de los jóvenes que no han pasado las experiencias del pasado referente a los problemas que ha tenido el Perú con el terrorismo, con la inseguridad y todos esos, esos temas, sin duda muchos de ellos desconocen, eh, no saben exactamente eh, por qué votaron por este señor, ni tampoco entendían la verdad de lo que se decía por allí, de alguna manera se informaba de que él representaba un movimiento de personas que estaban asociadas con el terrorismo, etcétera, etcétera. Hoy, estando en la presidencia, nos damos cuenta que sus ministros están relacionados exactamente con aquello que se decía. Y lo peor de todo es que en las encuestas, él no aparecía. No aparecía, simplemente no aparecía. Faltando una semana antes, por ahí las encuestadoras comenzaron a hablar de él, pero como ya sabemos muy bien, y parece que esto va en camino, había todo un movimiento fraudulento detrás de todas estas elecciones, especialmente en el candidato que hoy representa a la presidencia de este país. ¿Por qué la prensa no se dio cuenta, o por qué las encuestadoras no se dieron cuenta, o qué es lo que pasó, qué se escondió, qué es lo que realmente no querían decir que finalmente podía comprometer o de alguna manera hacer perder a algunas instituciones que están dedicadas a informar ciertos privilegios. Aquí se juega casi como la, la, las veces del camaleón, ¿no es cierto? Te vas acomodando tu color de acuerdo a la estación, de acuerdo a la circunstancia. Ustedes saben que los camaleones toman eh, el color del árbol en el cual están para no ser cazados o muertos por otros animales. Se acomodan al color de la situación. Y muchas veces la prensa juega ese papel importantísimo para ellos, por ciertos beneficios, en los cuales no atacan tanto a un candidato porque parece que ese candidato va tomando el primer lugar hacia la presidencia y no quieren pelearse con él porque parte del, del negocio está en hacer, eh, hacer o tener la información, el control de la información que el gobierno tiene que usar a través de los medios, sin duda. Yo no estoy criticando los medios, pero muchos medios así funcionan. Es importante lo que la prensa informa, es importante lo que la prensa no quiere informar. Y más de uno de ustedes puede hacer el análisis de lo que ha pasado durante la primera y la segunda vuelta y se van a dar cuenta que muchos de ellos, con excepción de uno o dos o tres canales de televisión y radios, que eran los que permanentemente estaban sacando a flote algunas informaciones que los otros medios no querían dar, no querían decir. Entonces, a base de, esos, de esa información que se daba o que no se daba, o que se daba a medias, la población comienza a tomar cierta orientación y a opinar de la siguiente manera aproximadamente. No, no sé si es exacto lo que voy a decir, pero dicen, no, lo que pasa es que ese canal está en contra de este candidato y por esa razón habla así. Lo que pasa es que este señor es un señor que tiene problemas con fulano o mengano que es el candidato o con este partido y por eso hablan de esa manera. Tomemos el caso de uno de los canales que yo no voy a mencionar el día de hoy, pero que ustedes lo saben muy bien, que durante toda la campaña de, de, de electoral ha mantenido una posición y sin duda ha sido criticada, incluso si no me equivoco se ha abierto un, un, una, un, una demanda contra él. ¿no? contra ese canal, contra sus, sus uh, periodistas. La razón es muy sencilla, que ellos permanentemente han estado declarando las cosas inadecuadas, las cosas que había que tomar en cuenta con los candidatos que estaban formando parte de estos movimientos y que finalmente la gente no quería escuchar, pero que finalmente esta era en verdad. Y muchas de las cosas que se dijeron allí, y quizás la mayoría de ellas, están comprobándose ahora que ya... El, eh, el gobierno es gobierno o el partido que participó es gobierno. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo tú crees en la información que lees, que recibes, o simplemente que escuchas de boca a boca de parte de la gente que no necesariamente tiene la información exacta? Yo formo parte de un grupo de muchos, muchos colectivos, y voy a hablar al final acerca de ellos también, porque es importante que tomemos en cuenta que los colectivos también juegan un papel importante y juegan un papel importante en la decisión que se tome o la orientación que se tome en la política dentro de nuestra comunidad. Y una de las cosas que sucede normalmente en los chats es que la mayoría de las informaciones que se, que se publican o se comparten son puros chismes. Muchos de ellos son interpretaciones de ciertos... Este, youtubers o personas que bloggers que comienzan a hacer ciertos vídeos que hacen que hacen ciertas informaciones o, o creen algunas ideas que finalmente terminan siendo simplemente un supuesto ah fulano sutano se juntaron hablaron seguramente hablaron de esto de aquello por eso estos son estos y finalmente toman eh, una información y concluyen en una información que muchas veces influencia en la comunidad ignorante y no digo ignorante en el sentido en el sentido peyorativo estoy diciendo las personas que ignoran que la información que se da muchas veces es simplemente una opinión de aquel que está hablando pero no hay pruebas fehacientes de lo que se está diciendo es o no es verdad a menos que se transmitan o se o se entregue información grabada información escrita, tomada directamente de los que participaron, entonces la información es creíble. Ahora, en función de eso, muchas veces se hace o se da la información adecuada, la información grabada, la información probada, pero ya viene ahora el otro, el otro campo, es el campo de la interpretación. En la interpretación ya no tiene la injerencia el, el, el medio de difusión, sino la persona si quiere creer o no quiere creer, si cree que es verdad o no es verdad. Lo triste de esto es que generalmente la persona que escucha una opinión en contra de un candidato que posiblemente sea de su preferencia, siempre va a encontrar un justificativo, no en la información en sí, sino suponiendo la intención de aquel que da la información. En alguna ocasión yo he compartido algunas informaciones en mis redes sociales, y lo único que han dicho las personas, ah, tú hablas así porque tú eres de tal partido. Ah, eh, tú hablas así porque le tienes rabia a fulano, sutano mengano. No se preocuparon de analizar la información. Simplemente atacaron a mi persona. O sacaron alguna cosa negativa a parte mía y dicen, muy bien, tú eres así, tú eres asá. Por tanto, tú hablas así. Y por esa razón, ellos creen que con esa forma de responder están contrariando una información que ciertamente es veraz y que no quieren reconocer. Más de una persona de los que votaron por nuestro querido presidente el día de hoy están decepcionados. Una persona me llamó y me dijo, la verdad que yo esperaba mucho, pero ahora estoy decepcionado. Grupos políticos que apoyaban, grupos sindicatos que apoyaban a un partido político que supuestamente les iba a dar los privilegios y todo lo que ellos ofrecían en campaña, esa información se manejó porque había sentimientos de conveniencia, como lo que tratamos ayer con el doctor Recalde, lo puedes ver en, la, en el video de ayer, lo puedes ver como la conveniencia muchas veces mueve a las personas a aceptar, votar por alguien, es decir, venden su convicción por un plato de lenteja, por un puesto de trabajo, por un ofrecimiento que le hace el partido, que si nosotros llegamos al gobierno, tú vas a tener trabajo, vas a tener un sueldo, te vamos a condonar tus deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hace que la gente se mueva en esa dirección porque hay un interés de por medio. Yo mencionaba justamente el día de ayer en la entrevista que cuando yo fui candidato, yo iba a los pueblos que están alrededor de Lima porque candidateé por Lima, y una señora me dijo, este, doctor, nosotros necesitamos que usted nos ayude a construir una escalera. aquí Yo le dije, ¿y por qué necesitarías o pensarías que yo te puedo ayudar a construir una escalera? Porque usted es candidato. Y le digo yo, pero yo no tengo dinero para ayudarte a construir una escalera. Entonces, ¿cómo vamos a votar por usted si es que usted no nos ayuda a construir la escalera? Entonces, la gente generalmente se mueve en función de conveniencias. Y eso es lo que justamente la información hace. Es hablar del tema que a la gente le conviene o que la gente quiere escuchar. Hay un puente que se necesita hacer en tal pueblo, vamos allá. Yo cuando sea candidato, yo cuando sea presidente, te voy a construir este puente y nunca más tendrás problemas para sacar tus productos. Pasan 10, 15, 20 años y esa cuestión no funciona. Una vez una señora me, me, me habló así de cerca y me dijo, doctor Boris, ¿qué va a hacer usted cuando usted llegue al Congreso de la República? Si usted llega al Congreso de la República, ¿qué cosa va a hacer? ¿Cómo yo puedo saber que usted va a trabajar por nuestros pueblos? Entonces yo le dije, el día que yo esté allí, yo le sugerí en ese momento, yo no sé si, si fue correcta mi respuesta, posiblemente tú lo vas a analizar y me vas a decir, no, no fue correcta, o si de repente sí fue correcta. Cuando teníamos un proyecto con un grupo de 20 personas que trabajaban con mi equipo para hacer un plan social mientras yo estaba en el Congreso, trabajando, por supuesto, como todo congresista tiene que hacer su trabajo de leyes, ¿no es cierto? Hacer leyes para su pueblo que es por eso que el pueblo lo pone como representante para poder hacer leyes en favor de su pueblo para que el gobierno pueda favorecer algunos temas que no necesariamente son favorecidos por muchos años por otros grupos y que cuando tú llegas al Congreso, pues te dedicas a inducir o a impulsar leyes que beneficien a la comunidad. Entonces, en ese sentido, ella me dijo, ¿qué es lo que usted va a hacer? Entonces yo le dije, yo lo que yo, lo que yo sí quiero es que cada una de las personas que están en la comunidad puedan tener oportunidad de emprendimiento que el gobierno pueda impulsar el emprendimiento de las personas. La información que yo te estoy dando es que yo voy a trabajar para que tú puedas tener los recursos necesarios para poder en libertad, con libertad económica, puedas tú desarrollar tu emprendimiento, puedas desarrollar tu empresa o una pequeña microempresa contigo, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, y tus hijos, y que puedan tener un futuro mejor. Pero el futuro no solamente depende de la parte económica, sino depende también de la manera como tú administras aquellos recursos que tú puedes conseguir fruto de tu trabajo. Eso es muy importante. Entonces, un candidato que maneja la información de la manera más adecuada, yo no estoy diciendo que yo manejaba la, la información de la manera más adecuada, estoy simplemente contando lo que yo hacía cuando alguien me preguntaba algo así. Porque la mayoría de personas que formaron parte de alguna manera de mi equipo. Cuando fueron a las comunidades, la pregunta que les hacían era, ¿qué nos va a dar el candidato? ¿En qué nos va a ayudar el candidato? Y la mayoría de candidatos dedican una cantidad de dinero. Yo conozco una persona que gastó 500 mil dólares en una campaña y creo que alcanzó 3200 votos o 4000 votos, algo así, y no ingresó. La pregunta que me hago es, ¿por qué? ¿Por qué la gente maneja ese tipo de información o ese tipo de manera de hacer campaña? porque quieren manipular la mente de la gente. Y la manipulación de la gente, de la mente de la gente generalmente está basada en beneficios, convenidos que ofrecemos a la gente y que no necesariamente son información adecuada del por qué es que nosotros realmente estamos llegando o estamos candidateando o estamos queriendo ocupar un lugar en el Estado. La gestión pública es un gran privilegio, es una gran oportunidad para servir, pero lastimosamente la mayoría de personas que conceptúa la política siempre piensa en cómo sacarle el jugo a la política mientras estás allí o llegar a él para poder tener el mejor sueldo como el sueldo de un congresista, como el sueldo de un presidente o de un ministro o alguna persona que quiera formar parte de ese grupo y finalmente terminar siendo, terminar siendo parte de un eh, grupo de beneficiarios o de beneficiados o grupos élite de personas que realmente lo único que quieren es simplemente jalar todo lo que sea posible beneficios hacia su persona. Es importante entonces entender que muchas de las informaciones que se manejan dentro del contexto de la política no necesariamente son informaciones bien intencionadas. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Porque toda la información es mala? No necesariamente. Sino porque es necesario que la población, tú que me estás escuchando, sepas claramente el por qué es que tú realmente quieres formar parte de este grupo de personas que quieren incursionar en la política, porque si tú no lo tienes claro, si tú no sabes exactamente qué y por qué estás eh, queriendo participar en política, posiblemente la información que des va a ser esa, esa, esa información maquiavélica, esa información que trata de conseguir la mente de la gente para que te apoye y no necesariamente que quieras conseguir a la gente que cree en ti porque tú tienes una buena intención para servir a tu comunidad. Ya lo hemos escuchado muchas veces al expresidente de Uruguay, eh, Mujica, cuando él dice que si quieres hacer negocios, métete a hacer negocios, pero no te metas a la política. Y generalmente la política, para muchos, ha sido un negocio, porque han tratado de hacer de la política el medio por el cual hacerse ricos, por supuesto, manipulando la información manipulando a la población en estos tiempos especialmente en estos últimos seis meses hemos visto movimientos de diferente índole en todo en todo el, el, el plano nacional aquí en el perú y hemos visto a grupos de personas liderando otros grupos de personas y te voy a decir algo que muchos de esos grupos de personas liderando a otros grupos de personas han tomado el tema de de el comunismo como punto de partida para poder formar lo que nosotros conocemos como los colectivos. En varias ocasiones, ahora yo estoy como en seis u ocho colectivos, me han puesto en el WhatsApp y formo parte de esos grupos de personas que conversamos sobre los temas que podrían ser peligrosos y sin duda que nosotros nos damos cuenta claramente hacia dónde va este gobierno con su pensamiento de estatización, con el desorden que tiene entre sus ministros, con la falta de unidad respecto a su propósito gubernamental o su propósito de forma de gobernar, o la manera como quieren conducir el país ni hablar del presidente con sus limitaciones, no estamos burlándonos de él, simplemente estamos diciendo que es una persona muy limitada, sinceramente es una persona que no tiene la capacidad de ser un presidente del Perú, pero lastimosamente la población lo llevó hasta allí y hoy vemos justamente las consecuencias de nuestras decisiones. A raíz de todo eso justamente se levantaron grupos llamados los colectivos tanto en el sur como en el norte, en todo lugar se han levantado personas, han salido a las calles, han pasado horas, noches enteras durmiendo en carpas, tratando de ir a, a reclamar, levantando banderas. Y algunos de ellos, muy sinceramente, porque aman su país, salieron a pelear por, su, por la democracia, salen a pelear por la, por la libertad de, de comercio, la libertad de negocios las libertades individuales, el respeto a la propiedad privada. Y eso es justamente lo que estos movimientos, esos grupos colectivos salen a reclamar. Con justa razón. ¿Por qué? Porque ya tenemos experiencia con otros países que están aquí en Latinoamérica y que están pasando momentos realmente tristes y realmente desesperantes. Aquella persona que diga que Venezuela no está pasando por una situación difícil. Viendo a más de 5 millones de venezolanos que escaparon de su país por la necesidad, porque hay hambre, no hay productos y una élite de sátrapas gobierna en ese país, es una persona que no quiere escuchar o no quiere entender adecuadamente la información. Tuve el privilegio de escuchar en una charla que, que, que recibimos hace como unos tres meses atrás a un joven que vino de Venezuela y que forma parte de un colectivo y él nos contó lo que ha pasado con su familia y él nos contó por qué su familia está en Venezuela y no pueden venir porque ya son personas adultas y no tienen de qué vivir y él tuvo que venir aquí para poder generar algún recurso y mandarles un poco de dinero porque allá con siete dólares más o menos que gana una persona al mes vivir todo el mes la situación es realmente paupérrima cómo tú manejas la información o te dejas manipular por los demás o simplemente cierras tus ojos a la realidad si tú estás viendo lo que el comunismo está haciendo en, en, en, en Argentina, convirtiéndolo en uno de los países más pobres del planeta, si tú puedes ver lo que está pasando con Bolivia, Bolivia no tiene dinero, hoy día salió una noticia importante, lo dijo uno un, que fue ministro de, de, de, de Minas, aquí en de Energía de Minas, aquí en el Perú, dijo que Bolivia no tiene dinero para reinvertir en las empresas en las cuales ellos renegociaron y su producción ha caído al 40%. Todo el éxito que aparentemente tenían en la renegociación, no pudieron sostenerlo. Más de 600 hospitales abandonados. Así dice la información cierta en el Internet. Tú lo puedes buscar. Y así como Bolivia, otros países, gracias a Dios que, que Brasil está levantando cabeza, Ecuador está levantando cabeza. El caso de Cuba ni hablar, el caso de Nicaragua ni hablar, felizmente algunos países se han sostenido, lastimosamente lo que está pasando con Chile, con el cambio de su constitución, que vamos a hablar uno de estos días con el doctor Alfonso Talavera y él nos va a explicar por qué la constituyente y el cambio de constitución podría afectar terriblemente a nuestra economía y a nuestra sostenibilidad. Manejar la información es clave, mi querido amigo que nos está escuchando a través de las redes y a través de nuestro programa en vivo en Facebook Live. ¿Cómo tú manejas la información? ¿Cuán cierto es aquello que tú crees? ¿Cómo tú manejas aquellas cosas que dicen los demás, que dicen que dicen, pero no sabes realmente si, si es verdad o no? Ahora, los grupos de colectivos, de gente bien intencionada, han salido a las calles, muchos de ellos han peleado, han levantado su voz, algunos han sido escuchados, pero finalmente muchas de las cosas que ellos han pedido aún no se han llevado a cabo. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que está lejos del oído del pueblo, o sea, no escucha al pueblo. Tenemos un, un gobierno que no quiere saber nada con las necesidades del pueblo porque no le importa. La información que le llega a través del pueblo no le interesa. Ellos lo que quieren es llevar a cabo su proyecto político. Ya lo hemos visto cuando ellos se inscribieron a su candidato, a su, a su sindicato inmediatamente en cuanto el presidente tomó el poder pusieron a sus ministros de su conveniencia para poder dirigir este país ¿y qué es lo que tenemos? incertidumbre el gas está subiendo, las cosas materiales para la familia de, de primera necesidad están por los cielos ¿qué cosa es lo que está pasando? es justamente esa información que tú no la quieres tener o no la quieres creer, que tú no manejas es la que te está llevando finalmente a ver lo que está sucediendo con un gobierno que tú en algún momento apoyaste con tu voto. Antes en las elecciones un amigo me dijo yo voy a votar por fulano de tal y le dije tú sabes que ese voto que tú vas a hacer también me incumbe a mí. No, yo voy a votar porque esa es mi decisión. No sabes tú que la decisión tuya también es, es decisión contra mí o a favor de mí. Si tu voto no es responsable, si tu voto no es un voto informado, ¿sabes lo que va a pasar? Lo que está pasando ahora en el Perú incertidumbre, desesperación, familias que no tienen que comer, gente que está pasando realmente momentos muy difíciles porque no tienen los recursos para comprar aceite porque el aceite ha subido cuatro o cinco veces de, de su valor, perdón, dos o tres veces de su valor. No quiero ser tampoco darme información inadecuada. Estaba a ocho soles, ahora está a doce soles. El pan que compraba seis, ahora compras tres o cuatro. Entonces, tú te puedes dar cuenta que aquellas cosas que son básicas, para la población, son necesarias, esas justamente están siendo afectadas, la gasolina, la gasolina que es el que es el que todos necesitamos porque a través de eso vienen los productos a la ciudad del campo, se transportan de una ciudad a otra los artefactos, las cosas que necesitamos en cada ciudad para cada, para los comercios, para las instituciones que forman parte también del estado, todo está encarecido y si eso está encarecido por el transporte se, se encarece, todos los productos también se encarecen. El pollo, el maíz, nosotros importamos maíz y ese maíz viene comprado con dólares y si no hay dólares, el dólar subió, por tanto, el maíz que comen nuestros pollitos, que nosotros nos lo comemos a la brasa, por supuesto, sube su precio. Entonces, la persona, la ama de casa, que antes tenía un dinerito para comprar seis panes o una, un cuarto de pollo, ahora no lo puede comprar. ¿Por qué? Porque su dinero ya no vale lo que valía hace cuatro o cinco, seis u ocho semanas atrás. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que toda esta información que nosotros estamos dando puede ayudarte a quizás hacer un poquitito más de análisis de las cosas que tú quieres creer o cómo debes manejar la información que tú tienes o que tú escuchas. Estos grupos, quiero hablar de ellos, estos grupos o colectivos de gente bien intencionada que quiere levantar su voz y se han organizado en el Cusco, en, en Arequipa, en el sur, en Tacna, en, en diferentes lugares del Perú, en el norte, aquí en Lima y en todos lados. Grupos de personas que han tenido el deseo, que tienen el deseo de que las cosas vayan bien, que este gobierno tenga conciencia de que lo que está haciendo está mal, que el comunismo no nos trae nada bien para nosotros, aunque el presidente diga que no es comunista, sus ministros son de tendencia comunista, así que no podemos decir una cosa con la, con la boca y, y hacer otra cosa con la mano, señor presidente. Entonces, en ese sentido, tenemos que darnos cuenta que toda esa información, finalmente, ha calado hondo en estos grupos llamados colectivos. Estos colectivos levantaron su voz. Muchos fueron a dormir en carpas, estuvieron meses eh, durmiendo en carpas en el centro de la ciudad, levantaron sus voces, salieron a las marchas, se consiguió poco. ¿Por qué? Porque nadie escucha. Así son estos gobiernos que no les interesa el pueblo. Pero escúchame colectivo, si tú eres líder de un colectivo, yo te quiero decir algo, no dejes que los políticos viejos manipulen la información y te hagan creer que ahora ellos son los salvadores de este país. No es raro ver ahora unos políticos eh, bien este, conocidos ya por la corrupción, por grupos de poder con intereses propios partidarios, caminando ahora por todo el Perú. Ah, son los salvadores, son los que están defendiendo la democracia. Y cuando ellos estuvieron allí, en, la, en, en, los, en los escaños, en el, en el poder, lo único que hicieron es defender a sus partidos. Y ahora creen que la gente les va a creer, y hay mucho mal informado, o desinformado, perdonen la expresión, pero hay mucho ignorante que los sigue. Y muchos de estos grupos de colectivos están siendo manipulados por estos ya sátrapas de la política, que ya conocen en qué momento salir a la palestra para poder hablar y decir lo que quieren decir, y la gente comienza a creerles otra vez, comienza a pensar, oh, ellos son los salvadores de la democracia, ellos son los defensores de la verdad, y vamos a seguirlos, vamos a escucharlos, ¿sabes qué? Si tú eres miembro de un colectivo, quiero que sepas que no deberías tú ser parte de un movimiento de gente que ya está acostumbrada a manipular la información y hacer que los jóvenes que hoy se levantaron y que dijeron, este gobierno no me representa, hoy están decididos a pelear hasta ver que sus derechos y los principios de libertad sean defendidos en este país. No te dejes manipular por aquellos grupos de personas políticas que ya tienen o saben manejar grupos y que simplemente aparecen así como si fueran los grandes caudillos salvadores y creen ellos que representan a la democracia. Nadie, yo personalmente, no les creo. No les creo porque sencillamente ya los conocemos, todo el mundo los conoce, han estado en las noticias durante los últimos 20 años, saben muy bien de qué pie cojean y saben cómo piensan. Y lastimosamente muchos canales. Incluso canales que han defendido la democracia, también los invitan a ellos. Ahora ellos son los, parla los parlantes, son los parlanchines que hablan a favor de la democracia. ¿Pero qué han hecho con la democracia? ¿La pisotearon? ¿Abandonaron los pueblos? ¿Cuando fueron gobierno no llevaron los recursos del Estado a los pueblos? ¿Las escuelas están que se caen a pedazos? Y eso es una realidad. Y es allí justamente donde está el caldo de cultivo, donde la información que se les da, nosotros te vamos a poner una escuela de primera calidad, aunque saben muy bien que no saben de dónde, aunque saben muy bien que ni siquiera tienen recursos, ni siquiera entienden qué significa la gestión del Estado, por esa razón les ofrecen el toro y el moro y al final la gente les cree. ¿Les cree por qué? Porque estos que ahora dicen que son defensores de la democracia, estos que ahora dicen que son los caudillos que van a levantar su voz para sacar a Castillo del poder, son los mismos que cuando estuvieron en el poder robaron, quitaron al pueblo muchas de las necesidades o no cubrieron las necesidades del pueblo que tanto que tanto los pueblos reclamaban. Allí está el gran problema. No es que el Perú no tiene recursos, no es que el Perú no ha crecido. El Perú tiene recursos. La constitución del 93 nos ayudó a salir de la pobreza Estábamos en calamidad. Estábamos destruidos por el terrorismo. Gracias a la constitución, la inversión vino al Perú y hoy tenemos recursos. La pregunta es, ¿por qué esos recursos no llegaron a los pueblos? ¿Por qué? Porque justamente esos políticos que ahora mal informan, aquellos esos políticos que mal toman ciertas cosas en contra, en contra de esos recursos que realmente son valiosos para el Perú, hoy, ellos creen que dicen que esos recursos van a ser gastados. Y sí, es cierto, es cierto. El comunismo va a tomar esos recursos y va a gastar durante los próximos dos años y va a subvencionar una cantidad de precios, pero ya sabemos cuáles son las consecuencias. Vamos a terminar peor con la devaluación, vamos a tener menos poder adquisitivo con nuestro, con nuestro dinero y vamos a sufrir lo que ya sufrimos en el gobierno de Velasco y en el gobierno del señor Alan García. Lo vamos a sufrir. Y por esa razón estamos haciendo estos programas para que tú, mi querido amigo ciudadano, puedas informarte adecuadamente. No te dejes manipular por la información que te dan, que no necesariamente es la información cierta. Acércate a una persona que es de buenas intenciones, que es de buen análisis, y pregúntale si la información que tú has recibido es veraz o no es veraz. Y de acuerdo a eso, haz tu propio análisis. Y de acuerdo a eso, comience a conducirte. Dentro de poco vienen las elecciones para las elecciones municipales y regionales. Y vas a tener una cantidad de candidatos, tinterillos, ofreciéndote de todo. Incluso te van a dar tu tupper incluso te van a dar tu, tus galletas con tu gaseosa, te van a dar una cantidad de cosas. No les creas. Simplemente elige aquello que te dé, o, o, o, o aquel candidato que te dé la confianza necesaria. No el que promete. Porque mira, hay muchos, perdón, a muchos candidatos que fueron a, este, candidatos al Congreso de la República y que ofrecían los toros y los mores como si ellos manejaran presupuesto como si fueran presidentes regionales o como si fueran como si fueran alcaldes. Es increíble. Ya y la gente no sabe que un congresista no maneja, no maneja presupuestos. Para que veas tú, y la gente les cree. Y cuando ya llegan al congreso se olvida, la gente simplemente se olvida y ellos también, solo aparecen para las elecciones. Y es muy triste. Es muy triste escuchar todo eso. Y lastimosamente eso está pasando en la comunidad. Las marchas, los colectivos han hecho su parte están haciendo su parte, pero eso no es todo. Necesitamos educar a la población, necesitamos hacer pedagogía de los males que trae el comunismo a los países donde éste se introduce. El comunismo es tan bueno para los pobres que los multiplica. El comunismo es tan terrible para la economía que destruye la economía de un país y la convierte en una economía paupérrima como Venezuela, como Cuba, como, como Bolivia, como Nicaragua y como esos países donde la izquierda está haciendo estragos. Ya sabemos cuando Allende estuvo en Chile qué es lo que pasó con ese país. Así que, mis queridos amigos, esta conversación del día de hoy no es otra cosa más que para que animarte a que tú puedas manejar información adecuada. No creas todo lo que la televisión dice. Analízalo. Ve y busca la información. Tú tienes a la mano ahora la información. En tu celular está la información adecuada. Busca la información adecuada decide la manera, mejor manera y haz que tus decisiones no sean manipuladas por gente que tiene la mala intención de hacer que tu voto vaya para ellos solamente para que ellos puedan conseguir lo que con engaños te han dicho que te van a dar una persona me llamó y me dijo a mí me prometieron tal cosa yo puse una cantidad de dinero para el partido y finalmente ahora ni siquiera nos dan el saludo así son los sátrapas que roban que roban una información que te dan y te hacen creer y te roban tu voto y finalmente terminas tú siendo decepcionado. Creo que un país decepcionado es un país culpable también de no haber tenido la información adecuada y no haber manejado adecuadamente sus decisiones. Muy, muy poco, dentro de muy poco vas a tener que decidir otra vez por un candidato a regional, por un candidato a tu alcaldía, por un candidato que te dice que va a hacer tal o cual cosa, Ahora es el momento de que el pueblo comience a madurar, que comience a manejar la información más adecuada. Y de acuerdo a eso, conoce a las personas. Conoce a las personas que te hablan y quieren ser tus líderes. Y cuando tú las conozcas, entonces apóyalas. Si no, ya sabes tú lo que tienes que hacer. No des tu voto a alguien que impulse el comunismo, porque el comunismo solamente trae tristeza y dolor. Dale tu voto a aquel que defiende tu libertad. Aquel que defiende tu negocio, aquel que va a impulsar la capacidad para que tu, tu capacidad para que tú puedas emprender mejor, para poder hacer más sólido tu negocio y puedas sostener tu familia y puedas acrecentar tu hogar para que puedas ser una persona de éxito. A esas personas tienes que apoyar. Ya el comunismo nos demostró a través de los años que lo único que hace es destruir las economías de un país. Eso es lo que tenemos ahora en nuestro gobierno y con tristeza te digo que no tenemos un futuro mejor con este, con este gobierno. Necesitamos cambiarlo, necesitamos reclamar por nuestras libertades y de esas libertades no solamente las tenemos que reclamar nosotros, sino nuestros hijos, porque el futuro de nuestros hijos está en juego si es que nosotros no tomamos las decisiones adecuadas. Este programa tiene que ver con eso, cómo tú manejas la información y por eso conversando contigo, esta noche trató de ayudarte a hacer un pequeño análisis, un comentario somero de lo que más o menos tú tienes que tomar en cuenta, ya que tú eres un poblador y que tienes que votar por algún candidato o has votado por alguien y te has dado cuenta realmente que te engañaron. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Tristemente, vienen las próximas elecciones y allí tienes que dar tu voto en contra. Votar por aquellos que no están a favor del comunismo. Por aquellos que realmente quieren las libertades. Por ellos tienes que votar, porque la, en la libertad tú puedes hacer todo. En la libertad tus hijos se pueden desarrollar. En la libertad tú puedes hacer empresa, puedes crecer, puedes estudiar, puedes ser grande. Y ojalá que este programa, conversando contigo, te haga grande en tu análisis para manejar adecuadamente la información. No te dejes manipular, no olvides, la población tiene que tener la información correcta, tiene que analizar correctamente, y tomar la decisión correcta a la hora de votar. Ojalá que esto te ayude a tomar un análisis mejor de tus decisiones. Bueno, esperamos que esta noche tú te hayas... Eh... Hayas estado con nosotros, nos hayas acompañado. Si tienes alguna pregunta, déjanos allí un comentario debajo de esta presentación y con gusto vamos a seguir comunicándose. El día de mañana tenemos a Pierre Arunategui para que pueda entrevistarlo el día de mañana y pueda hablarnos un poco acerca de la realidad también en el campo de la colectividad y la sociedad. Sin duda será una charla muy bonita. Mañana a las nueve de la noche con eh, Pierre Arunategui a las nueve en punto. Esto es conversando contigo. Por supuesto, con un servidor de siempre. Boris Darman. Chau, chau, chau. Nos vemos mañana.